Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a tratar un grupo de músculos que son los aductores y que se van a caracterizar porque tienen eh, varias cosas en, en común. La primera de ellas es su acción principal, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser su acción principal? El nombre del grupo lo está diciendo, la aducción. Y una segunda eh, cuestión común a todos este, a estos grupos de músculos, es que eh, su inserción proximal tiene lugar en el pubis. Bien, entonces eh, los músculos que vamos a trabajar ahora son los aductores, gracilis y el pectilio. Vamos a marcar principalmente ya, bueno, al principio, cuál es su, su acción principal. Ya habíamos dicho que era la abducción. Vale. Es la aducción. Y además de la aducción, van a realizar lo que es la rotación medial del muslo. Vale. Y lo hacen los estos músculos. El único que a mayores realiza una, eh... una función de una acción de flexión de la rodilla y de lo que es de la pierna, es el gracilis. Y ya lo dejo aquí marcado, ¿vale? Que hace también flexión de la pierna. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar. Eh, en el caso de la aducción del muslo, ¿Dónde se nos van a insertar estos músculos? Bueno, pues tenemos que pensar que se nos va a insertar tanto en la pelvis, como hemos dicho, ¿vale? Y tiene que haber una inserción distal que se da, pues, pues, en la altura del, del femur. Algo que sí que no he comentado, que digo ahora, son todos músculos situados en la parte anterior, ¿de acuerdo?, del muslo. Y eh, volviendo al tema de la aducción, ¿qué quiere decir...? Que realiza en la, en su acción principal eh, es la aducción del muslo. Bueno, pues que la articulación involucrada ¿vale? en este movimiento será la articulación coxofemoral, acuerdo? O la articulación de la cadera. Entonces, todos estos músculos ¿vale? que, que realizan la aducción o rotación medial, repito, la articulación que va a estar involucrada será la de la cadera. En el caso de la flexión de la pierna, ¿qué otra articulación creéis que va a estar involucrada? pues va a estar involucrada la articulación de la rodilla, bueno, por eso puede realizar la flexión de gracilis, con lo cual eh, gracilis va eh, las dos articulaciones que va a tener eh, las dos articulaciones que estarán involucradas tanto en la aducción rotación medial como la flexión, repito, será eh, y, la, y la flexión de la pierna bueno pues será tanto la coxo como la eh, de la rodilla. Bien, entonces vamos a, a poner a cubrir aquí esta parte, y después vamos a ir viendo músculo a músculo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los aductores, bueno, ponemos aquí en el pubis, ¿de acuerdo? Y marcamos la flecha aquí hacia abajo, porque todos estos se van a insertar en el pubis. Eh, en clase sí que vamos a ver eh, cuáles son eh, en concreto las eh, inserciones proximales de eh, localizadas en el pudis. En este vídeo, es un poco, bien a modo de resumen y para poder eh, tener una idea mental eh, y visual, hacer más fácil el aprendizaje de, de las inserciones de estos músculos. Entonces, no nos vamos a detener a ellos. Para eso ya tenemos, lo hacemos en clase. Bien, eh, ¿cuál será la inserción, por tanto, de los, la inserción distal de los aductores? Bueno, pues la inserción Distal, la metemos aquí, será el fémur, lo habíamos visto. ¿De acuerdo? Mientras que el gracilis, ¿vale? su inserción distal, le habíamos dicho que tanto es la articulación de la cadera, ¿de acuerdo? Como realiza la, otra, la, la flexión de la pierna, con lo cual la otra articulación que tiene que estar involucrada es la de la rodilla y por tanto el músculo se tiene que insertar en la tibia, ¿de acuerdo? Y se insertará en la cara medial de la tibia. Ponemos aquí tibia. Tibia. Y pongo aquí en la cara medial. Mientras que el pectinio, vale, va a ser también, es un músculo donde, que solamente realiza aducción de rotación medial, solamente va a estar involucrada la articulación de la, de la, de la cadera. Y se nos va a insertar su inserción distal, está también el fémur, ¿de acuerdo? Pero aquí va a ser fémur. En lo que es la diáfisis, en la línea pectínea del fémur. Vale. Algo que sí tenemos que resaltar y que se verá en clase es que los aductores es un grupo de músculos ¿Vale? que eh, están compuestos por tres, que es el aductor, se llama músculo-aductor-músculo-aductor breve, el músculo-aductor longo y el músculo-aductor magno. Nos vamos a pasar a ver ahora, a ver, esto es en el... En este esquema, ¿vale? Empezamos con los aductores, ¿vale? Los aductores teníamos el aductor breve que tenéis aquí, ¿vale? Luego tenemos el aductor longo y luego tenemos el aductor magnus, que tiene pues, dos, dos porciones, pasa que no, nos da, no, no, no las vamos a ver. Vale, entonces, eh, la inser sus inserciones, como los podemos fijar aquí, tienen lugar en lo que es la, el pubis bueno, el hongo también tiene su inserción en el pubis y se va a insertar pues en, en lo que es la línea áspera del, del fémur. Y el brevis lo tenemos también, que tiene su nacimiento en el pubis, en el ramo, ramo inferior del pubis, y se va a insertar también en el fémur, tanto en la línea áspera como en la, lo que es la, la línea pectínea el siguiente músculo que hemos visto es el gracilis, ¿vale? Y el gracilis se caracteriza por realizar dos movimientos, ¿vale? Que son el de la abducción que tenemos aquí. Y también pongo este músculo aquí para ver qué hace la flexión de la pierna, ¿vale? Flexión y la abducción del muslo. La, por tanto, su inserción tanto la tenemos aquí en el pubis como luego tiene que insertarse en la cara medial ¿vale? de la tibia. Justo a lo de la, de la tibiosidad isquiática. Y en cuanto al pectinio, el pectinio es este músculo que tenemos aquí. ¿vale? También se nos va, a, se va tiene su origen proximal. Lo que, en el, lo que se denomina el pecte del pubis y eh, en la rama superior del pubis y luego, bueno, pues tiene también eh, su inserción en el fémur, lo que es justamente, bueno, en la línea pectínea. Bien, pues hasta aquí eh, estos, este grupo de músculos cuya función principal o su acción principal eh, no es otra que la de la aducción del muslo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.